Te dijera que dentro de este frasco tengo algo delicioso, increíblemente rico. Huele a hierbas, a especias, pero además de todo es nutritivo. ¿Cómo ves? Tiene eh, las propiedades del cilantro, del perejil, de la hierbabuena, del ajo, del chile y del aceite de oliva. <risa> Nada más digestivo, antiinflamatorio, anticancerígeno, alguna de las cosas que tiene aquí. Pues es una mezcla realmente maravillosa y sobre todo es delicioso. Esto se llama Schug y se lo debemos a los yemenitas. Okay. En México, no, no solo en México, comemos chile. Yo tengo aquí preparado ya un bocadito, mira, con esto. Está buenísimo. Pica, sí, pero está delicioso. Quédate para que veas la receta. Ahora te la enseño. Muy bueno. Ya que estamos en esta onda del Medio Oriente, en un día frío, lluvioso, pues lo único que nos queda es calentarnos pues, de la manera que Dios nos dé, nos dé entender. ¿no? ¿Qué te parece con una salsita que se llama su tengo 1 2 3 muchos chiles porque estos casi no pican 5 7 y 8 chiles ok 8 chiles y te cuento acá qué más tengo tengo comino molido tengo pimienta tengo clarito tengo unos cuantos ajos que directamente los voy a echar. Uno, dos, tres, casi cuatro ajitos, haz de cuenta. Cuatro ajos enteritos. Tengo sal que le voy a poner el equivalente a... ¿Qué te gusta? Una cucharadita de café, más o menos. Una cucharadita de café. Aceite. Le voy a poner ahora aceite de oliva. Ya se nos está antojando y esto es para poner encima del falafel, ah por cierto, si te interesa cómo hacer el falafel, mira aquí, el falafel lo vas a encontrar aquí, le das clic a este, este que te aparece ahí y te lleva a la receta del falafel. Bueno entonces ya tenemos el aceite de oliva, ahora le voy a echar la pimienta, de preferencia recién molida, así con un molinito de estos, es una buena inversión. Y si no, ya en los supers ya venden unas que también vienen como esta, mira. De hecho, esta venía aquí. Pero como no me gusta el, el molino que tiene, lo que hice fue... No, no muele muy bien. Entonces, lo que hice fue vaciarla a este molino que tenemos aquí. Que este sí funciona muy bien. Y es baratito, es ¿eh? de Ikea. Y comino. Una cucharadita o casi dos de comino. Mira, ahí te va. ¿Ves? Una, digamos, el equivalente a una cucharadita copeteada. Esto le da muy buen sabor. Y clavo, ahí sí hay que tener un poco de cuidado porque este sí es súper intenso. ¿eh? Muy intenso, como la chavela Vargas más o menos. Ahí está. Ahí tienes. Entonces, y lo más importante, al final... Pero lo que más importa son las hierbas. Esto es una salsa yemenita maravillosa, picante, aromática. Uf, tiene todo. A ver si nos cabe todo. Y si no, le damos una molidita y luego lo volvemos a, a, a aplastar un poquito. Mira, casi ni caben. Pero claro, como son puras hierbas, ya vas a ver que se reducen. ¿no? Entonces le echamos muy bien aquí. Y al final le voy a poner otro poquitín de aceite. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues para el falafel, para nuestras pitas, para ponerle la pasta, para ponerla en un pan. Donde tú quieras, donde quiera que utilices eh, chile o que necesite un poquito de sazón. Mira aquí se nos estaba colando esta. Uy no, esta no. Aquí, bueno, menos mal que tenemos aquí una inspección. Y vamos a, a, a echarlo a andar, lo único que necesitamos es que se muela esto, probarlo, rectificarlo. le vamos a poner aquí en el 7, 6, 7. Ahora, esto lo puedes hacer en un molino eh, como este, en un procesador de este tipo. O en un procesador de los bajos anchitos también. En licuadora no te lo recomiendo A menos que en la licuadora le hagas por pulsos Que lo pongas y pum, un pulso Porque si lo haces a la velocidad que muele la, la licuadora Se te va a quedar aguado, se te va a hacer un, un licuado Y la verdad es que no es la idea La idea es que se sientan las hierbitas también Que se muela bien, que se integre muy bien Pero que se sienta un poquito de, de textura, ¿no? Vamos a darle un poquito a ver qué tal este, como siempre te digo, es especial para esto. No le vayas a meter uno que no tenga este tope porque te lo cargas, ¿eh? Entonces, aquí es importante que si vas a usar la Thermomix, tiene uno igualito también. Tiene un tope para que no llegue a las aspas. Vamos a ver qué tal. Vamos a revisarla y... Uy, uy, uy, uy, uy, esto está... Mira, acércate. Está prácticamente en su punto. Lo único que le voy a echar... Mira, voy a bajar estas hojitas que se nos quedaron por aquí arriba. Lo voy a probar de sal a ver qué tal. Y a ver si no me doy una enchilada. Ah, me falta el limoncito. Claro, el limoncito es para que se intensifiquen los sabores. Ahorita tenemos aquí el jugo de medio limón. Bueno, no, tenemos el medio limón y le vamos a sacar el juguito. ¿Pero ves lo que se hace? Mira de toda la cantidad que había esto es lo que queda déjame probarlo a ver si no me doy una enchilada Mmm, no bueno, sí pica pero está si ves que me empiezo a poner rojo es que pica más ok más alecita otra cucharadita o menos, no por ahí, así, para que no me vaya a pasar eso le voy a echar más aceite, en total yo creo que va a ser una media tacita, entre media y tres cuartos de taza y le vamos a exprimir medio limoncito, de estos limoncitos de los europeos este está chiquitín, así que como un limón de los verdes chiquitos, otros segunditos nada más para que se integre esto. Wow olor a gloria esto huele de maravilla importantísimo bueno al final le puse la otra mitad de limón o sea que en total lleva un limón de los amarillos pequeñito o un limón de esos que no llevan semilla allá en México o dos limones de los chiquitos mira ahora sí ves esta es la consistencia es una salsita, pero muy, muy espesa. Muchas hierbas. Y está... le mm. eché más sal también. Al final lleva dos cucharadas de sal. Y cucharaditas. cucharaditas, perdón, cucharaditas. Y mira, tengo aquí una pita de nuestras pitas que hicimos. Aquí la puedes ver. Y vamos a probar, porque esto con lo que se prueba es con pita. <risas> Buenísimo, ¿no? ¿eh? Pica, como debe ser. Claro, ahí en México tú piensa qué chiles le vas a poner. Chilitos verdes, probablemente, si te gusta muy picante, pues échale unos, unos 8 o 10. Si no muy picante, 4. Ahí le vas ajustando a tu, a tu gusto, ¿no? para mí está perfecta esto con qué se come? desde luego en la pita con hummus en el farafel ya lo único que nos queda es ponerlo en un frasquito y tenerlo listo para cuando vayas a hacer tu comidita nos vemos la próxima si te gusta mira darnos like, suscríbete al canal y te vamos a ir informando de todas las recetas que vamos subiendo nos queda por ahí el hummus, nos queda todavía el baba ganoush. Nos quedan un montón de cosas. Tenemos un montón de cosas. Me sé muchas recetas. Voy a hacer, por ejemplo, teleras, que me quedan muy buenas. Voy a hacer unas conchas veganas. Miles de cosas. Así que no te pierdas nuestros siguientes videos. Y nos vemos la próxima.